para que nadie pudiera perderse el pase de los blancos a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Así que como tanto Mariano Rajoy. en Toledo, el candidato dar dos mensajes claros a los botancos, aquellos que sintonizan con este Buenos días, hay complicaciones circulatorias en el acceso a Madrid por la 5 carretera de Extremadura en Alcorcón, Correrle. Es tremendo, es tremendo. ¿Tenés habido dos? Dos bombas. Una sí. allí. Hasta que voy a grabar todo esto porque la policía les puede hacer Graba, graba, eh. Todo, todo el tren ha explotado. <risa> hijo putas. Oh, hijo putas, hijo <risa> putas. Tremendo. Hijo putas, hijo putas, esto es. Esto no se puede hacer. Esto se está grabando 20 minutos después de la explosión. El horror es impredecible. Puedes encontrártelo a la vuelta de la esquina, sin aviso previo, sin motivo alguno. El horror provoca angustia, vértigo. Náusea. Te paraliza porque se te hace imposible de digerir. Desgarra y quema. Hay otra por ahí, dice. Hay otra, seguro. Allá. gente habla bajito y mira al cielo. La ciudad está colapsada. Silencios, miradas, caras tristes. Personas que andan rápido con los nervios a flor de piel. Cualquiera que se cruza tiene una incertidumbre. Dicen hasta ahora que quizás hay más coches preparados para explotar. Es una pena que no conocieran a la gente que han asesinado, a sus familias. También ellos, los autores de la masacre, me dan pena. Su mente obtusa solo los ha preparado para el odio. Realmente, cuando ETA atenta, cada vez que ETA ha atentado y atenta, se rompen mil pedazos el corazón de los vascos y vascas. Porque el pueblo vasco ha sido, es y será un pueblo civilizado. Vamos, eso no ...y es sale el Ibarreche ese ahora en la ahora, tele hablando... Sí, ...pero mira. si tú eres el primero que, que tienes la culpa de Como todo... Decía, ahí son... ...un tren que va sí, nada más estamos... que ahora, que va casi pero todo... Que ...son gente cosas, de extranjera y si la es. mayoría también de nosotros... ...eso a currar y que, que, que, que ¿ves?... Y que se ...si todo el mundo va a buscarse bajar. la vida a lo mejor por 6 euros la hora... ...por 5 sí, euros la hora... ...no nos van a asustar de nada, que hagan lo que quieran... ...pero no se van a salir con la suya... Se están buscando el odio de hasta del pueblo pobre que, que, de izquierda, que es que se están buscando hasta nuestro odio. Entonces hay gente que van a ganar 10 euros al día, desgraciado. Han muerto más inmigrantes que de aquí. Ahora ya no nos van a engañar a ninguno, ya no lo vamos a votar más, ya no nos engañan más esto a nosotros. ...les habla la policía... ...por el momento y dada la colaboración... ...de la ciudadanía madrileña y española... ...tenemos almacenada suficiente cantidad de sangre... ...será necesaria su colaboración... ...a lo largo de los próximos días. Los trabajadores y trabajadoras de Izar ...hemos decidido dejar las movilizaciones... ...nuestras reivindicaciones para otro día... ...y sí que teníamos que reivindicar y solidarizarnos con todas las víctimas... ...con todas las familias de este atentado tan brutal... ...dejar absolutamente claro, la izquierda a Berzale no contempla ni como mera hipótesis... ...que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. Y lo queremos dejar absolutamente claro. No Hoy no pretendía madrugar, pero la radio se me mezcló en el despertar. Al principio la sensación ha empezado en la boca del estómago, pero a medida que transcurría la mañana, sola en casa y con la radio a cuestas, ha ido ascendiendo por la espalda y se me ha anclado en las cervicales. Soy una ciudadana en estado de shock. ETA buscaba una masacre en España, me lo han oído ustedes decir en varias ocasiones durante los últimos meses y muy en especial durante los últimos días, desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo. Por tanto, me parece absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigido por parte de miserables a desviar el objetivo y los responsables de esta tragedia y de este drama. Pero el terrorismo no es ciego. ...han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles. Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. En todo el mundo la noticia ha adquirido una dimensión absoluta... ...es la primera noticia de todo el mundo y en los principales foros se ha hablado de España... Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha aprobado una resolución de condena a los atentados de Madrid, informa Javier del Pino. La resolución de condena se aprobó con una rapidez y un apoyo casi inéditos en el seno del Consejo de Seguridad, conocido por su falta de reflejos. Fuentes diplomáticas aseguran que el gobierno español pidió específicamente que se mencionara a ETA en la condena, pero horas después el embajador... decirte que estamos todos bien, pero no es así. Solo te puedo decir que estamos vivos, pero estamos mal, muy mal. Y lo malo es que hay gente que está muchísimo peor. Yo, esta vez, no quiero aislarme del dolor, quiero sentirlo. Quiero que no se me olvide nunca que en este mundo que estamos construyendo y que tanto nos gusta, con sus coches potentes, sus televisiones con programas de cotilleos y sus partidos del Real Madrid. Hay gente que convive conmigo que no valora la vida humana. Lo único que puedo hacer es asegurarte que mis hijos van a valorar la vida humana hasta tal punto que no van a ser capaces ni por asomo de pensar en algo parecido. Cadena SER. Servicios informativos. La ministra de Exteriores, Ana Palacio, envía el 11M poco después de las 5 de la tarde una circular a todos los embajadores españoles en el mundo. En ella les ordena que confirmen la autoría de ETA en los atentados terroristas de Madrid, que lo confirmen ante todos los países en los que los embajadores están acreditados y también ante los medios de comunicación de esos países. La circular. A la que tuvo acceso... O sea que las funciones, las que se han suspendido han sido las de hoy. La función solidaridad, la, de la, la función de hoy jueves por el día de los hechos, más la función de las, siete y, de las siete y media de mañana. Unos datos que abren una nueva vía de investigación. En esas eh, investigaciones se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares, y en el asiento delantero se han localizado siete detonadores y también, entre otras eh, cintas, se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. Me dices que llevas todo el día pensando en mí sin atreverte a llamarme, por miedo a lo que te pudiera contestar. Aquí todo bien. Mi niña, yo y los míos, por suerte todo bien. Me alegro mucho de saber de ti. He recibido hoy mensajes de todas partes. Barcelona, Cádiz, Sevilla, Londres... Me alegro de poder deciros a todos esto mismo. Estamos perplejos. Todos sabemos ya que no ha sido ETA, pero la televisión maniobra de manera tan brutal. No os creáis nada. Aquí todos lo sabemos y pronto lo sabremos aún mejor. Esta noche una vela en la ventana de cada casa por los que nos han quitado. Pasa, por favor, mensaje. 14, ¿cuántas han sido? 14 bolsas. A 30 o 40 kilos cada bolsa, no lo llevan tres personas, ¿eh? No, lo han llevado entre siete. Que eso, aquí la no, no hay información vera. han llevado siete tarros, para no que lo se sepan. Eh, o sea, sí, sí, sí, aquí seguro, seguro, o sea, sí. sí, sí. Aquí seguro. hay una organización muy superior a también. ¿Y, eh, ¿Y por qué van diciendo, amigo? ¿Y va por qué no es lo mismo una bolsa que otra? Ha aparecido una cinta, aparece una cinta. ¿Ha aparecido? Si es que ahora en la BBC... Una furgoneta robada con detonadores. No, no, estamos hablando de que no es lo mismo. Claro. Yo lo que decía que las elecciones se tendrían que suspender, porque siempre interesa lo mismo no suspenderlas y, y ahora mismo no hay na, nadie está en condiciones de tomar decisiones políticas, ni para ejercer simplemente un voto, ¿no? que no es simplemente un voto, creo que tiene una importancia, que todos juntos tomamos una decisión que nos dejan solo decidir en las pequeñas cosas y que, y, y que si es la única fuerza que tenemos, deberíamos ahora mismo asentar un poco lo que acaba de pasar. ...la policía ha podido recuperar una mochila cargada con 10,2 kilos... ...de un explosivo plástico... ...el Ministerio del Interior nos ha dicho que le consta... ...únicamente la existencia de esta mochila cargada de explosivos... ...las otras fuentes consultadas aseguran... ...que ya todo parece indicar que pueda ser otro grupo terrorista... ...vinculado con el extremismo islámico... ...nos dicen que al caerá. Madrid sigue hablando bajito... ...hay un chirimiri que da una sensación de calma... ...parece el resultado de un acuerdo entre la ciudad... ...y sus sentimientos. Madrid sigue susurrando. Triste. Extraña. A nuestros iluminados... ...no les creemos capaces de odiarnos tanto. Y quizás sea cierto. ¡Qué días más raros! Español dijo no a la guerra de Irak. Aquí estamos pagando la guerra de Irak para cuatro empresas españolas de una vez. Ya, hay que decirlo, coño. Ya hay que decirlo una vez. Ya hay que decirlo una vez. sin tampoco. Esto son unos, canallas, ¿Quién? Todos. ¿Quién? Todos ¿Quién? ¡Son unos canallas todos! ¡Todos son unos canallas! ¡No al ¡No! terrorismo! ¡No el ¡No! terrorismo! ¡No! terrorismo! ¡No! No sé dónde poner mi cuerpo, no sé si estar frente al ordenador, estar en las calles tomando fotos que no puedo tomar porque me entran náuseas, no sé si estar con más gente, no sé cómo estar con la gente, no sé si a la gente le gusta como estoy, no sé dónde poner mi cuerpo. Que si ha hecho al caer pues entonces esto es una venganza que ya se dijo en su tiempo. El gobierno de ayuda a Estados Unidos, tal igual a la guerra de Irak, eso ya la, se sabía. Que algo, un año, dos años, a la larga, tenían que hacer algo. Eso es. Pero no se puede aumentar. Estamos de acuerdo que a lo mejor el señor Arná metió la pata con aliarse con el señor Bush, pero. Estoy en contra de que España participara en la guerra. yo es que no tiene que ver por qué participado en ninguna. Y esto trae las consecuencias que trae, trajo los ayer y traerá. No aquí, en otros países europeos. Y se dejó bien claro. Y se dijo. Porque creo yo que esta vez no sirve, no sirve expertos ni nada de nada, pero, pero vamos, esta esta visa, esta lo hace de otra forma. Esta lo debe poner 14, 13, 15 bombas für die Spur zu al qaida sprechen einige Indizien. The head of Europol, the European Police Liaison Group, said Die islamistische These wäre politisch problematisch für die Regierung Asna. <muss> Eh, desde el mismo momento de que se produjeron los atentados, el gobierno ha dado toda la información de que dispone, y dicho y digo. ...toda la información de que dispone. Muy bien. Presidente, no sé si es el momento, eh, probablemente es el momento de las pues víctimas... No empiece pero, así, me temo que no. Pero sí me gustaría preguntarle, no sé si es la última rueda de prensa... ...en la que le voy a poder preguntar esto, si eh, se ratifican todas las decisiones... ...de política exterior que ha tomado los últimos dos años, sabiendo que, eh, bueno... la. La intencionalidad de los asesinos puede ser distinta, sean unos u otros. Pues tiene usted razón cuando empezaba su pregunta diciendo que no es el momento. Es el momento de ocuparse de las cosas que yo he dicho antes. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.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 Se han cebado contra los sectores más desprotegidos de la sociedad, contra los que día a día tienen que trabajar para sacar adelante la vida de su familia. Bien, bien, bien, muy bien sin terrorismo, Entonces, sin es, guerra, está manipulando sin oración, a la ciudad ¡Pero que, una polínica, cosa! Claro, en no solo nuestras fuerzas, no, en la unidad no, de los trabajadores! Aprovecháis todo el los para finalizar, no. a los no, familiares, sí, a, usted, a los amigos, a los familiares, a los a los a los familiares, a los familiares, a los familiares, a los familiares, a los familiares, a los a los familiares, a los familiares, a los familiares, a los familiares, a los familiares, a los familiares, a los familiares, a los yo soy que mujer, porque el que está la sala está la de las ah, víctimas! Eso es que la de las víctimas no! todas a la juventud. Mira, tronco, me, la, me la había quitado porque había suspendido la campaña. Me, me, me la había quitado porque había suspendido la, la campaña. Pero visto claro. que, que, no que, que no queréis instrumentalizar las víctimas de ETA. Vosotros sois los únicos que han... Con los que Tepatá, vosotros sois los únicos que han utilizado en vuestra campaña este terrorismo. para aprovecharos vosotros. ¡Tarras! ¡Tarras! ¡Tarras, vosotros! ¡Tarras, nada! Yo soy un trabajador normal y corriente. No tengo nada que ver. No tengo nada que ver. ¡Unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! Durante la noche ha aparecido una bolsa de deportes que contenía un explosivo, en concreto dinamita, reforzada con metralla. Para multiplicar el, el efecto y también tenía eh, detonador y un teléfono para actuar como temporizador. ¿Sigue siendo la principal línea de investigación? Sí, sigue siendo la principal línea de investigación. Gracias, tengo que ir a la manifestación. ...son las 6.35 minutos y Pedro Blanco nos trae una noticia importante... ...Pedro, buenas sí, tardes. Sí, buenas tardes, la pública el diario Gara... Eh, ...una llamada anónima en nombre de ETA... ...asegura que la banda terrorista no tiene ninguna responsabilidad... ...en los atentados de ayer. El gobierno convoca una manifestación... ...yo no voy a ir. Los cuerpos atrapados entre amasijos de hierro... ...también se han podido ver en muchos otros lugares... Lo mismo en Tel Aviv que en Gaza. El gobierno español colaboró muy activamente en la invasión de Irak, provocando con ello decenas, cientos y quizá miles de muertos. Ahora ese gobierno me pide que salga a la calle, a su lado. La barbarie no entiende de geografía, pero los telediarios sí. Cuando llega la hora de la manifestación oficial decidimos acudir. Con nuestros propios carteles, en silencio. La manifestación es multitudinaria, dos millones, y también extraña, demasiado silenciosa, demasiado inquietante. Debajo de los paraguas, invisible, la gente estaba hablando, estaba chillando, estaba rabiosa, triste, extrañada. Llena de dudas. El gobierno no solo insistió en que era ETA la autora de la matanza de Madrid ante nuestros embajadores, sino que varios periodistas corresponsales extranjeros en España recibieron llamadas de presidencia del gobierno asegurándoles que los autores de la masacre eran terroristas etarras darauf hinweisen beim, beim, beim Regierungssprecher, dass wir auf solche Anrufe verzichten können, weil wir eigentlich selbst wissen, was wir zu schreiben haben und vor allem, wenn die Anrufe auch noch falsch informieren, dann gleich umso mehr. Und der Innenminister Aceves hat ja auch bei einer Pressekonferenz auf eine, auf eine Frage gesagt, aber den sicher sei, aber es nicht vielleicht doch Al-Qaida sei, dass die Frage sei unverschämt. Wir können immer nur so etwas fragen? La carga explosiva que se pondrá, según hemos recibido en instrucciones, en una cacerola. Llevará 25 kilos de explosivo el momento de ponerla en el vehículo. Eh, lo que podemos decir es que aquí la gente más va marchando de la misma forma que llegaban, es decir, en riadas. Esto ha terminado, la lluvia sigue cayendo. Hasta los expertos, los políticos, los medios de comunicación que ahora es cuando no se debe dudar, pero las preguntas no nos abandonan, no nos dejan vivir. ¿Se calmaría nuestro dolor si renunciásemos a pensar? ¿Le haríamos algún bien a las víctimas, algún honor a los muertos si enmudeciéramos? ¿Nos hace mejores ciudadanos permanecer en silencio? Pásalo. Así terminaba el mensaje que recibí. Así comenzaba algo que, con el paso de las horas, iba difundiéndose minuto a minuto. Por cada mensaje que la gente recibía, se enviaban 10, 15, 20 mensajes más. Hubo gente que hasta recibía 10 mensajes de grupos diferentes, familia, trabajo, lugar de estudios, gente del colegio, del barrio… y esos mensajes se multiplicaron hasta el infinito propagándose como las llamas de un incendio por efecto del viento.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 De aquí. tenemos derecho y además tenemos derecho a libertad de expresión de... aquí no se pueden meter. por favor si retirense no se tienen el favor hijo, no se, se, el se, el se está esperando a mi hija pues, vale pues pero usted la esquina de abajo si quiere en la siguiente, en la siguiente esquina sí. La si no es si no, problema si si no para se parar a la gente el carne en la boca, que nos fiche. En la boca, no, hombre. Sí, hombre, no, hombre. como es plástico, nos rompea. No, no, no Esto es una no democracia, no, estamos en la pues calle. Sí, hombre, y que los fichen a todos, y si no, teca, no pasa claro. nada. Claro. Si el no diga con sus cosas, con su petróleo, con lo que quiera, no hay que robarse. De concentración el sol a las 12 llevaros caldo caliente en la primera que nos saquen en la primera que nos saquen parece ser que en la televisión en qué televisión no sabemos pero parece ser que se estaba diciendo que hay un enfrentamiento entre jóvenes y la policía en la calle génova alguien ve algún enfrentamiento aquí ¿A ¿Qué es lo que has venido tú y aquí? ¿A qué ha venido hoy aquí? Pues yo he venido, entre otras cosas, a decir que es una mentira lo que nos están contando y que no tenemos derecho a vivir en un país de mentirosos. Somos multitud, multitudes, diversas, singulares, heterogéneas. Las multitudes no son un movimiento social y menos un partido político. No hay programa, ni propuestas concretas. Sí sabemos qué es lo que no queremos. No violencia, no odio, no mentiras, no ojo por ojo. 7 de y 53 minutos y entra con urgencia Javier sale en este estudio, Javier. Sí, Paco, tenemos una última hora. Operación policial contra el integrismo islámico en Madrid. ¿Qué datos tenemos, Javier Álvarez? Buenas tardes. La policía ha detenido a cinco presuntos sospechosos de los atentados del jueves. Según fuentes de la investigación, se trata de dos ciudadanos de nacionalidad hindú y tres ciudadanos de nacionalidad árabe. Eh, Perdona que te diga, cuando habéis interrumpido el carrusel deportivo de la SER, pues hay muchísima gente en el fútbol que que, que escucha la radio. Eh, el Bernabéu se ha callado. Manolo, para que te hagas una idea, yo estoy aquí en uno de los vomitorios y la gente ha empezado a acercarse a los micrófonos de aquí de los inalámbricos preguntando qué habéis dicho, qué ha pasado, cinco detenidos, la gente está permanentemente informada y permanentemente lo, pendiente de lo que pasa. Ha ¿eh? sido tremendo, o sea, el silencio que había parecía que... Bueno...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 Ahora ¿Has recibido un mensaje a las Contra la mano de la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 ...que cesen en su actitud... ...y concluya este antidemocrático acto de presión... ...sobre las elecciones de mañana. Estuve en primera fila entre dos fornidos policías... ...amparada en mi pequeño cartel que decía... ...paz. Nadie nos convocó... ...ningún partido político... Solo éramos gente que quería la verdad... ...porque sabíamos que el resto de Europa la tenía. Dice Rajoy que es ilegal... Para mí, ha sido la única vez en mi vida que la jornada de reflexión ha sido de verdad de reflexión. No sé quién ganará, pero al menos sé que hay gente a la que le late el corazón y que ha abierto los ojos. Auditoría, la autoría de ETA, 99% dice grupos islamistas. El gobierno no informa, por la democracia que no nos engaña. Se le va a meter una carga explosiva. Una carga explosiva que se pondrá, según hemos recibido en instrucciones, en una cacerola. Llevará 25 kilos de explosivo momento de ponerla en el vehículo. Y, los ataques. y esta noche miles de personas se han manifestado frente a las sedes del Partido Popular en varias ciudades de España. Los manifestantes han llamado mentirosos a los dirigentes del PP y les han acusado de ocultar la verdad sobre los autores de los atentados. Manifestaciones que han provocado una denuncia del Partido Popular. La Junta Electoral Central se ha reunido esta noche de forma extraordinaria para analizar esa denuncia que formula el PP y que considera que estas manifestaciones son ilegales al celebrarse durante la jornada de reflexión. Tras deliberar durante casi tres horas, la Junta Electoral ha declarado contrarios a la votación Primero es un suave tintineo. Después, se abren los balcones de todas las calles y comienza un zumbido ensordecedor que se expande por todo el barrio bajamos a la plaza que comienza a llenarse de gente que aporrea sus cacerolas sartenes e instrumentos con fuerza en un momento precioso hasta parece que seguimos todos el mismo ritmo un ritmo fúnebre y contundente seco duro lleno de rabia y solemnidad y marchamos todos hacia sol Madrid está en la calle Esta tarde a las 19.40 horas se había recibido en Telemadrid una llamada de un varón con acento árabe que anunciaba un vídeo depositado en una papelera entre la mezquita de la M30 y el Tanatorio. Es una reivindicación realizada por un varón en árabe en nombre de quien dice ser el portavoz militar de Alqueda en Europa. No hay banderas, no hay partidos, no hay megáfonos, no hay organizadores, no hay órdenes. La multitud avanza hacia Atocha y la policía se retira discretamente. La calle es nuestra y caminamos por donde queremos cortando el tráfico. Nadie rompe cristales, nadie destroza el mobiliario urbano. Madrid avanza cívicamente. ...la policía apaga las sirenas... ...veniros con nosotros... ...grita alguien... ...pero no se atreven ni a mirarnos a los ojos... ...la rabia está en el grito... ...en las palabras... Yo espero que la gente haya tenido tiempo... ...a pesar de las mentiras del gobierno... ...para comprender... ...quién ha organizado este atentado... ...y por qué lo ha organizado... O sea, hay televisiones españolas que no están aquí y hay televisiones de Nueva Zelanda, de Francia, de Italia y las españolas no las vemos. Hoy me he levantado pensando en no ir, pero el recuerdo no me ha dejado. Sé que no todo comienza ni termina en las urnas, pero ahora mismo es lo único que puedo hacer. Hoy voy a votar. Tal vez, con más sentido que nunca, voy a votar. Buenos días, pues a esta hora abren los colegios electorales en una jornada que va a pasar a la historia, gane quien gane. Jornada electoral muy marcada por los atentados del pasado jueves en Madrid, que han dejado 200 muertos, 264 personas. Me pongo